Hola, buenos días. Seguimos con el bloque TIC y redes sociales. Y, bueno, ahora tenemos una mesa muy interesante sobre tecnologías Google para emprender. Supongo, bueno, Evidentemente, todos sabéis quién es Google. Es el gigante de internet por antonomasia. Y, bueno, es una empresa que constantemente está eh, generando proyectos, innovaciones, invenciones que realmente están eh, marcando la agenda tecnológica del mundo. Pues, bueno, eh, pues eh, desde este punto de vista, nosotros hoy en esta mesa lo que queremos ver es eh, pues cómo aprovechar esas tecnologías que Google está lanzando, que en muchos casos son gratuitas, para eh, emprender con ellas, eh, para eh, buscar distintos modelos de eh, emprendimiento eh, basado en estas tecnologías, un poco pues, lo que lo que pone en esta transparencia. ¿no? Eh, y, concretamente, eh, vamos a ver dos de ellas, que son eh, Hangouts y, y Google Glass, que además eh, tenemos aquí a dos personas de empresas valencianas que están utilizándolas y nos van a poder contar cómo ellos eh, están emprendiendo con, con estas tecnologías. Muy brevemente, eh, paso a hacer una breve presentación de ellos y a continuación les doy la palabra porque lo que más nos interesa eh, son sus presentaciones. Hablarán cada uno de ellos unos 15 minutos y luego tendremos tiempo para preguntas, dudas, debate, etcétera, ¿vale? Eh, en primer lugar, eh, está con nosotros a mi derecha Alfonso Soriano, que es Head of Design de Innoarea. Él es eh, pues, eh, eh, graduado en Ingeniería de Diseño y Desarrollo de Productos por la UPV, eh, también es profesor en la UPV y, bueno, es amante de las nuevas tecnologías, el diseño, etcétera. Eh, con vosotros, eh, a Gracias. Buenas. Bueno, lo que yo quería hacer ahora era presentaros un poco eh, las Google Glass. No sé si ya las conocéis, las habéis visto, sabéis de ellas un poco por la prensa. Pues daros la oportunidad de, de conocer cómo funciona. Entonces, voy a hacer una pequeña demo que se va a ver en esa pantalla. Vale. Eh... Bueno, eh, nosotros en nuestra empresa eh, trabajamos con las Google Glass. Eh, de, bueno, ahora mismo tenemos como dos, dos tipos de negocio. Tenemos aplicaciones eh, para aplicar esta tecnología directamente a, a, para cubrir necesidades de empresas, ¿no? necesidades concretas, utilizando streaming, utilizando algunas de las características de las Glass. Y, y luego tenemos otro tipo de... de de acciones utilizando las que van más enfocadas al marketing, aprovechando un poco de del, del momento, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a enseñaros un poco cómo funciona. No sé si me ve. Me voy a quedar aquí sentado para, poder, para que me podáis escuchar. ¿Podéis ver la pantalla ahora mismo? Vale. A veces lleva un poco de retraso, ¿no? Bueno, esto que estáis viendo ahora mismo es eh, la Home. Cuando entras en, en Glass, es lo que yo estoy viendo en, en delante de mis ojos. Entonces, eh, hacia, con el panel táctil que tiene aquí a la derecha, que podéis ver, esta zona blanca, podéis deslizar en un sentido o en otro. Vale, Hacia un lado encontramos todas todos eh, los ajustes. Y en el otro sentido tenemos un timeline con las últimos, los últimos eventos, últimas notificaciones que hemos recibido. ¿Vale? Y luego la tercera opción que tenemos en la home es hacer tab, que es como clicar en el móvil. Entonces podemos ver todas las aplicaciones instaladas a modo de tarjetas. ¿Vale? esta es una forma de interactuar con las glass la otra forma es con la voz la forma que más se conoce ¿vale? diciendo la palabra mágica que podéis ver en la pantalla ok glass aparece un menú en el que podemos hacer scroll aprovechando el giroscopio con la cabeza y podemos ver todas las opciones entonces aquí aquí podéis elegir cualquier, cualquier de las opciones que hay con voz, y te la, te la hace, por ejemplo, OK Glass, take a picture. Vale. Ahí estáis. ¿Habéis salido bien? Vale, ahí. Eh, las Google Glass están, no están pensadas para trabajar eh, por sí solas, porque tienen eh, la, la, la gracia es que son un centro de notificaciones para, para tu móvil. Entonces, eh, voy a enseñaros un, un par de aplicaciones que, que sí que sirven las las por sí mismas sin necesidad de, de estar conectadas al móvil. ¿Vale? Una, una muy interesante es la aplicación para, para traducir. Cuando estás de viaje... En un, en un país donde no conoces el idioma, te encuentras una señal, pues puedes utilizar esta aplicación de realidad aumentada para, para conocer. Ahora, ah, Amparo va a venir a ayudarme un momentito. Una, una señal, por ejemplo, es facilito, pero sirve para, para explicar. Vale, vas por la calle, te encuentras una señal que no conoces, activas la aplicación... Estés viendo, español, inglés, hay muchos idiomas para elegir y tienes un, un puntero donde tienes que apuntar eh, lo que necesitas saber. Entonces, ¿Se ha colgado? ¿No, ¿No se ve nada? Oh, Dios. Pues, pues, Bueno, se están comunicando por bluetooth Entonces esto es un poco Un poco lento ¿Lo intentamos otra vez? ¿Se ve algo? Déjamelo si ¿no? Y me lo cojo yo aquí delante Venga Estamos, no sé qué pasa, vale, está, está, está mal, está traduciendo de inglés a inglés, English, English, Spanish, vale, ahora sí, ¿Veis algo? Podéis ver el resultado. Los niños a jugar, vale. Te superpone, te superponen con realidad aumentada directamente encima de lo que de lo que estás viendo, con la misma una tipografía parecida, vale. Bueno, este también era fácil. Te la te superpone encima de la realidad el, una capa con, con el contenido extra, extra argumentada, bastante útil eh, luego os enseño un juego ¿vale? no es que sea un dispositivo eh, óptimo para jugar, pero para un usuario casual, para un momento así corto, pues eh, tiene su gracia OK glass Play a game with, play a game of, Clay Shooter. Vale, Este juego, no sé cómo se verá porque como va a ir con un poco de lag. Pero es un tiro al plato. Entonces tú dices plato, tira una bola y luego haces bang y dispara. <risa> ¿Vale? Y se apunta con la cabeza. ¿Se ve el puntero ahora mismo? ¿Plato? Pam, pam. Fallo. Plato. Pam. Pam, pam, pam. Bueno, ya habéis visto. Usando giroscopio, usando el movimiento de la cabeza y la voz, se puede. Hay muchas opciones para desarrollar aplicaciones a partir de aquí. Y luego os enseño una aplicación nuestra que, que como os comentaba, es de este tipo de aplicaciones más, más de marketing, que ahora mismo estamos en, con un cliente en Londres con una acción utilizando esta aplicación. ¿Vale? Eh, tiene... Un, un panel a ver si encuentro vale. tiene una pared una pared llena con con información imágenes y entonces eh, el usuario con las puestas se acerca al panel y va, va leyendo y conforme va leyendo el panel las, la cámara de las clases está en todo momento escaneando y cuando encuentra un, un punto interactivo que hemos preparado le muestra una información adicional por ejemplo, un vídeo, una, una imagen 360, un audio. Pues es una forma de dar a conocer a los clientes pues sus servicios de una forma diferente. Entonces, tengo aquí una, un ejemplo de una imagen de las que se, te puedes encontrar en el panel. ¿Vale? Entonces, simplemente estás leyendo el texto que hay al, al lado del, de la imagen, que te habla de, de volar, de viajar y tal. A ver si consigo que funcione. Vale, y entonces está hablando de, de un vuelo a Nueva York. Y entonces entras en una imagen 360 en la que puedes explorar el, pues un skyline de Nueva York. No sé si lo estáis viendo. Irá un poco a saltos, pero bueno, aquí puedes ver, eh, se puede meter una imagen la oh. que, que necesite el cliente y, y, y visitar una visita virtual en 360. Normal, sí, conforme muevo la cabeza, se mueve suavemente. Luego, si queréis alguno probar, no sé, hay mucha gente. <ríe> a lo mejor alguno da tiempo. Y bueno, ahora ya me está avisando las, las gafas que están un poco calientes. Hay que tener en cuenta que es un prototipo y que tiene sus limitaciones ahora mismo. Entonces, pues, creo que con esto más o menos... Te quedan cinco minutos. <risa> si queda, medio, Pero vamos claro. a ver si me aguantan. Lo que me da miedo es que como están calientes me... Vale. <risa> pues la voy a dejar un poco... La voy a... <risa> de Lo que dice. Hay hay cosas. Todavía no hay nada que funcione en tiempo real. Tendrías que esperar a que lo reconociera, te devuelve el resultado, te lo enseña en la en la pantalla y lo puedes contestar, pero no en tiempo real. Es es que es, ahora mismo es termina la frase, entonces unos segundos la traduce y te la enseña. Pero tiene que terminar la frase, no, no está en todo momento eh, escuchando. Siempre no te lo en texto y no en audio. O sea, ¿Podría, disculpad, es... disculpad un segundo, perdona que te corte. Eh, como tenemos a la gente viéndonos por internet, eh, lo que habíamos pensado es que las preguntas fueran al final, porque las tengo que repetir yo para que nos oigan los de internet. ¿vale? Pues si quieres... Y si entramos en un diálogo no, no se enteran de nada. Bueno. pues sí. Yo te quería, te quería preguntar así muy brevemente... Eh, desde InnoArea, eh, ¿qué es lo que estáis haciendo con las Google Glass? Quiero decir, ¿por qué tenéis vosotros las Google Glass? Que supongo que, como has dicho, es un <risa> prototipo y que, ¿qué pensáis hacer con ellas? Pues eh, nosotros hemos llegado a ser de, de los primeros en, en España en tener esta tecnología, porque sobre todo porque somos organizadores también de eventos tecnológicos y entonces estábamos muy en contacto eh, con Google en, en un evento que se llama DroidCon, no sé si conocéis, en Madrid, que es un evento internacional y bueno, con, a partir de contactos y ahí, luego eh, Google nos, nos permitió tener esta tecnología antes de que saliera al mercado. Entonces, ahí ahí es donde tenemos esta ventaja. Luego, ¿qué, qué otra? Eh, estáis, ¿habéis desarrollado algo eh, sí. para las Google vale, Estamos trabajando, claro, no es, es un prototipo, no está a la venta, no se puede sacar ninguna aplicación para el mercado todavía Nosotros estamos trabajando con varias empresas a nivel nacional, eh, sobre todo lo que sí que se puede hacer ahora son las acciones de marketing y estamos preparando aplicaciones que trabajan sobre todo con el tema streaming para videoasistencia, teleasistencia, porque es, muy, es muy, muy útil para este tipo de trabajos que hay un operario que necesita tener las manos libres para trabajar y a lo mejor no tiene alguna duda en algún momento de algún montaje o alguna reparación que tenga que hacer entonces puede contactar con una central donde está la persona que sí que sabe cómo funciona y le va y le va dando órdenes también tiene emisión de audio le va dando órdenes y va trabajando con las manos está el otro está viendo en el ordenador lo que está viendo la persona que está trabajando en ese sentido estamos trabajando en una aplicación y luego tenemos cosas de temas de reconocimiento de, de imágenes como hemos visto con, con esta imagen del avión, para, para reconocer un, un aparato y que te, que te superponga en, con realidad aumentada indicaciones indicaciones de, de movimientos que tienes que hacer con el, con, ese, con ese instrumento o, o temas de mantenimiento que tengas que realizar, pues te va dando instrucciones paso por paso y te va superponiendo imágenes, flechas, te puede intercalar audios y vídeos de que te pueden ayudar a a ese montaje. Ese es más o menos el, el tipo de aplicaciones que estamos trabajando. Muy bien. Pues, eh, si os parece, pasamos a nuestra segunda ponente, eh, que os la presento brevemente. Es Yolanda Corral. Ella es licenciada en periodismo y máster en community management y redes sociales. Eh, cuenta con una amplia experiencia como redactora, reportera y guionista de todo tipo de formatos televisivos. Y actualmente es cofundadora y directora de contenidos de Hangouton, que es una empresa que tiene un canal divulgativo en YouTube. Eh, os dejo con ella. Conmigo y con la tecnología que ahora esta mañana estaba aprobado y ahora no quiere funcionar la. No quiere, no quiere ir. Pero bueno, eso se. Si me dais un minuto, por favor. Para ver. A... Bueno, sí. A ver. Sí. Si alguien quiere aprovechar para hacerle alguna pregunta a Alfonso, ahora es el momento. Sí, bueno, repetimos, para... <ríe> repetimos, que no me acuerdo. que, que voy a repetir Sí, sí el, sí, el dispositivo tiene algún sistema para traducir la voz directamente, eh, la rapidez con la que la puede traducir, y si solo es el texto de pantalla, también a nivel... Vale, si sí, sí, el dispositivo puede hacer traducciones simultáneas digamos de una forma rápida y si sí, además de aparecer por pantalla te lo podría convertir en audio. De una, que te habla. De, de una persona que te está hablando, lógicamente. O sea, online, directamente. Sí. Bueno, empiezo otra vez. Eh, bueno, en principio no hay ninguna aplicación que haga eso de por defecto en las gafas. La, la única que hay es la que habéis visto que es con imagen. Pero... Google ha puesto los suficientes sensores que te permitirían desarrollarla. Entonces, a partir de ahí, lo que os he comentado hace un momento de que había gente que estaba haciéndolo, son desarrolladores independientes que están trabajando en ello. Pues, lo que he visto que han conseguido, lo que, lo que se conoce, es lo que comentaba, que es grabar, <coughs> o sea, en realidad está grabando el audio de la persona que te habla, porque tiene micrófono, lo analiza y te da y te da en, en muy poco tiempo, en menos de un segundo, te da el resultado de la traducción en texto. Se podría hacer que te lo diera en audio. Simplemente sería eh, meterle algo de, de lectura del texto ese que se ha generado. Tardaría un poco más. Pero eso ya es o sea, eso ya sería desarrolladores eh, independientes. No, no, viene, no viene incluido en, en las gafas. De hecho, eh, Google ha dejado completamente, como siempre hace, Libre los SDKs o GDK en este caso para las gafas, eh, para que cualquiera pueda, pueda trabajar en ello y, y aprovechar todo el potencial que tiene. O sea que... Gracias, Alfonso. Pues, como hemos resuelto los problemas técnicos, le damos paso ya mismo a, a Yolanda. Se supone que los hemos resuelto, vamos a, vamos a ellos y nos improvisa sobre la marcha, que siempre en una presentación <risa> ocurren este tipo de cosas. Bueno, pues me imagino que lo primero es daros las gracias a todos los que estáis aquí. ¿vale? Eh, supongo que muchos habéis venido porque las Glass tienen ese puntillo de desconocimiento, no esa curiosidad y tal, pero también hay una cosa que se llama Hangouts, que yo no sé cuántos de aquí, os habéis hecho eso de Hangout qué, o sea, ¿cuántos conocéis lo que son los Hangouts? Vale, muy bien. ¿Cuántos los habéis usado? Bueno, no está, no está, mal, no está nada mal la, la proporción, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, de estos dos iconos que hay en la pantalla, el que le suena a la mayoría de gente es Skype. Es el tono azul, ¿vale? Los dos son sistemas que se utilizan para videollamadas. Y los dos, pues eso, sirven para conectar a las personas. Eh, desde hace poquito, eh, Skype también permite ahora las, eh, las videoconferencias eh, múltiples, porque antes eh, las gratuitas eran simplemente de persona con persona. Ahora sí que el plan, eh, o sea, el plan gratuito permite que te puedas conectar con muchísimas más personas. Eh, pero claro, eh, Hangouts eh, desde el principio sí que permitía la conexión eh, múltiple. ¿Alguno me podría decir la principal diferencia que hay entre... ¿Skype y Hangouts? No. La principal diferencia es eso que está ahí en la lupa. Hangouts está conectado con YouTube. ¿vale? YouTube en estos momentos, ¿vale? según los, las estadísticas oficiales de YouTube, eh, mil millones de visitantes únicos al mes. Cada minuto se suben 100 millones de horas de vídeo y cada mes los usuarios ven más de mil millones de horas de vídeo. Esa es la gran diferencia de Skype con Hangouts. ¿Por qué? Porque Hangouts permite que puedas hacer videoconferencias en privado o en público. Y está conectado con YouTube, está conectado con la red, está conectado con Internet, está conectado donde está ahora el consumo televisivo, audiovisual, porque ¿cuántos de vosotros consumís eh, en Internet, en streaming contenidos audiovisuales? A la hora que queráis, cuando queráis, como queráis. Vale. Igual no formáis parte aún de lo que es la generación cero TV, pero es que en Estados Unidos, según un estudio de Nielsen, ya se puede hablar de generación cero, porque casi 5 millones de personas viven en su casa sin televisión. O sea, en Estados Unidos la conexión es por cable, principalmente también, para, para acceder hay que pagar por cable, pero incluso no tienen ni las antenas conectadas para, para captar otras señales que no, que no sean por suscripción a cable. Entonces, cuando 5 millones de personas en Estados Unidos ya no tienen televisión en casa, un fenómeno que hace escasamente tres cuatro años abarcaba muchísimas menos personas, pues cuando ocurre esto quiere decir que de Estados Unidos va llegando, aunque sea tarde, hacia Europa. Y la generación cero es porque consume cuando quiere y como quiere. Consumimos en Internet, ya no es como antes en televisión a la hora marcada y si luego lo reponen en otra cadena o ese tipo de cosas, ¿vale? Ahora consumimos cuando queremos, donde queremos y en multidispositivo, ¿vale? Entonces, esa es la gran diferencia que os ofrece Hangouts de Skype y que quiero que os quedéis un poco con esa, con esa idea. Hangouts eh, permite pues, dar rienda suelta a tu imaginación. Muchos de vosotros, lógicamente, estaréis pensando en una videoconferencia y muchos, eh, pues, eh, Skype, Hangouts, me habéis dicho, incluso hay otros sistemas, las utilizáis eh, seguramente para conexiones privadas, conectar con un amigo que igual está lejos, os habéis estado estudiando alguno o trabajando para conectar con la familia, con amigos de aquí, generalmente. Pero es una herramienta muy potente. Es una herramienta que permite hacer reuniones de trabajo, es una herramienta que permite conectarte con cualquier persona que esté desplazado a múltiples kilómetros de ti, a cualquier punto de, de, que pueda decir del planeta, que tenga una conexión y no hacerlo solo uno a uno, sino hacerlo hasta diez personas. Entonces, eso hace volar un poco la imaginación Yo es lo que me gustaría un poco que descubrierais la posibilidad que ofrece, que ofrece esto y que me gustaría que es con lo que os quedarais. ¿Vale? Eh, ¿Qué ofrece Google Hangouts? Pues como hemos visto es un servicio de mensajería y videoconferencias, ¿vale? Eh, servicio de mensajería porque bueno podéis chatear lógicamente en los dispositivos Android pues viene ya pues como queráis o no está como preconfigurado, unos lo utilizaréis otros no, pero Hangouts está, está ahí como aplicación. Eh, permite Hangouts privados o públicos, ¿vale? Los públicos son los que están conectados con YouTube, es decir que cuando estáis haciendo esa videocharla que puede ser desde una persona hasta diez en la versión gratuita, y si contratáis Google Apps hasta 15 personas en conexión simultánea, pues entonces si hacéis esa conexión pública, os está permitiendo que estéis llegando a esa audiencia potencial que marca YouTube, que es en directo, estáis llegando a esos miles de millones de personas. Y luego ese vídeo se queda colgado, se queda guardado en vuestro propio canal de YouTube. Porque queráis o no, lo utilicéis o no, quienes tengáis de aquí una cuenta en Gmail, tenéis un canal de YouTube. Tenéis un canal de televisión hoy en día, ¿vale? Entonces, eh, Hangouts, eh, Skype también, pero Hangouts eh, tiene muchas herramientas de Google y múltiples aplicaciones. Quiere decir que lo que es en la interfaz eh, te permite una serie de aplicaciones, está integrado eh, Drive, o sea, con lo cual puedes estar compartiendo en ese momento los documentos con la persona con la que estás en videoconferencia, esté a los kilómetros que esté, y estáis viendo en la misma pantalla esos documentos, podéis ver íntegramente, hay vídeos también de YouTube, hay aplicaciones ya integradas que permiten hacer como música sobre el momento... Eh, un poco, un poco de todo, ¿vale? Symfónica, que es una herramienta muy buena también, os la aconsejo, a la hora de organización, todo ese tipo de cosas para trabajos en, en grupo. Y eso permite estar sincronizado con, con Hangouts. Es decir, podéis estar dentro de la videoconferencia pública o privada y estar utilizando todas estas aplicaciones desde dentro. Desde hace, desde la semana pasada, el icono de, el icono de Drive estaba, lo que podéis ver a vuestra izquierda, <risa> sí, porque está al contrario, esa serie de iconos donde aparecen todas las, las aplicaciones. Esta es la interfaz, digamos, dentro. Cuando entráis en un Hangout, lo que os encontráis, digamos, es esto. Abajo en la esquinita eh, a vuestra derecha, que veis ahí como una pantallita, ahí es donde se mostrarían todas las pantallitas de las personas que están conectados con vosotros. Y digo que ahora se ha integrado Drive, eh, vamos, esto fue desde de la semana pasada, porque antes estaba en la parte de la izquierda y ahora está justamente, abajo del todo, que creo que igual lo tapa un poco la presentación, Ahí en lo que es en la parte del chat tenéis ahí un icono, con lo cual pincháis, buscáis el documento que tengáis en Drive y lo estáis compartiendo con la persona que está en ese momento viendo con vosotros. Y podéis trabajar en línea. Esto abre muchas posibilidades, o sea, estudiantes, trabajadores, para poder utilizar todas esas, esas herramientas. Vale, pues una vez vista la, rápidamente lo que es la interfaz ya digo bueno luego si tenéis alguna duda pero es bastante, bastante básica controlador de podéis controlar la cámara o sea podéis estar en cámara o podéis desconectarla saldría la foto de Google Plus podéis tener el sonido quitar el sonido o sea todo eso lo podéis controlar desde dentro entonces llega la pregunta se puede emprender con Hangouts después de lo que he dicho creéis que se puede que es una herramienta que potencialmente tiene vistas de que si hay una visión se puede emprender con ella Vale, pues nosotros estamos emprendiendo con Hangouts. Eh, nosotros, y digo nosotros porque, bueno, estoy yo aquí dando la ponencia, pero mi compañero que está allí con el streaming, <ríe> mi compañero que se llama Antonio, ¿vale? Él y yo un día espontáneamente y sin conocernos absolutamente de nada, porque él es de Málaga y yo soy de Valencia. Conectamos a través de las redes, ¿vale? Una interacción en redes como múltiples habrá. Luego me invitó a una charla por Hangouts que me... Sí, ya me suena lo de Hangouts, pero una charla y yo, bueno, pues... Lo llevé un poco al terreno periodístico y dije, ¿y por qué no buscamos para esa charla personas especializadas que hablen sobre ese tema que me estás proponiendo a mí que acabo de dar un curso? Y empezamos un poco ahí, espontáneamente. Semanalmente nosotros hacemos charlas en directo todos los jueves a las 10 de la noche, en directo por YouTube, pero luego están colgadas en el canal y se pueden ver. Y estamos innovando, estamos haciendo una forma diferente de la comunicación online y offline. Todas las semanas juntamos a expertos en diferentes temas, marketing social media, educación, eh, bueno, os presento, esta es nuestra mascota On, ¿vale? No está ahí puesta por casualidad, somos tres en el equipo, mi compañero Antonio, yo y, y, y On. Y estos son un poco las temáticas, pero tocamos muchas temáticas, ¿vale? Entonces, cada semana tenemos a una serie de expertos, entre dos y cinco o seis máximo, porque, claro, son hasta diez conexiones. y si contamos que somos dos, pues ya no vamos a ampliar mucho más. Y tocamos estos temas. Entonces, hemos tenido... Conexiones que si pusiéramos ahora mismo un globo aquí y fuéramos marcando los sitios de donde hemos conectado a expertos, los hemos tenido en Trinidad Tobago, los hemos tenido en California, los, todos hablando en castellano, eso sí, porque son expertos hispanohablantes. En California, en Argentina, Latinoamérica, en cualquier punto, en España desde luego, y nos estamos conectando en directo como si fuera una tertulia. Eh, como las que pueda haber en un set privado como estamos aquí o, y estaríamos dando la charla, pero estaríamos cada uno conectados en nuestra casa, en nuestra oficina y esto lo posibilita, estamos dando una nueva forma a lo que es la televisión y aparte de lo que es eh, el tema de Hangouts, pues también hacemos streaming como hoy que se está retransmitiendo todo lo que son las charlas de aquí, se está retransmitiendo en directo y quedarán colgadas en el canal, también organización de eventos y formación. ¿Vale? Eso es un poco, digamos, la temática que nos ha llevado a emprender una cosa por casualidad, dos personas que interactúan por una red por casualidad y se ponen a trastear con una herramienta que posibilita el tener hoy en día un canal de televisión. Yo he trabajado en, en televisión en diferentes formatos y programas y sé lo que cuesta poner un directo en un programa de televisión. Muchísimo. Tener una unidad móvil y tener una disposición a muchísimas personas. Hoy en día tenemos en, en un smartphone en un eh, vamos en vuestra tablet en vuestro ordenador y tenéis una conexión y os estáis conectando con el mundo eso se puede se puede aprovechar me gustaría en este en este momento vale ya que estamos hablando también de las con las glass Aprovechar para que vierais, es un trocito de un vídeo vale de, de una de las charlas que hicimos sobre Google Glass. En ese caso, vale con las Google Glass, ese día fue muy curioso porque tuvimos a un experto, Julián Beltrán, que se conectó desde un lugar de la mancha indeterminado, venía de camino y no le dio tiempo a llegar a su casa y se conectó con las Glass desde una gasolinera en Albacete. Teníamos a la persona que va a hablar ahora en California y a Phil González, que estaba en Madrid, mi compañero en Málaga y yo en Valencia. Y eso te lo permite. Y dime tú que mandes una unidad móvil a cada uno de estos puntos. Ningún bolsillo lo aguantaría. El nuestro no lo aguantaría desde luego. ¿vale? Ahora a ver si me permite. Sí, a ver. sí, vale. Hemos probado y se supone que se me gustaría tener la más grande? Pues claro, es el sueño de cualquiera, ¿o no? Vamos allá. A pesar de que se llaman gafas, verdaderamente no tienen cristales. No sé si pueden ver aquí, pero no hay cristales.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 ...de lo que hacemos nosotros, eh, de nuestras tertulias, de nuestros Hangouts... ...y una prueba práctica también de por qué os decía la gran diferencia entre Skype y Hangouts. Hangouts te permite esto, te permite hacerlo en directo y te permite tenerlo colgado... En Skype, sí, me vais a decir, hay muchísima gente que utiliza Skype y con otros programas externos hace una captura de pantalla y luego puede colgar el vídeo, pero es un proceso como mucho más lioso. Esto no es sincronizado, lo haces en el momento, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de las charlas que hacemos nosotros en directo todos los, todos los jueves y con este tipo de expertos en los que te, te explica este tipo, de, este tipo de, de materias, como habéis visto. Entonces, ya hemos visto qué permite Hangouts conectar personas, romper barreras. Estás conectando diferentes puntos del planeta, ¿vale? O... O aquí, simplemente. Y estás conectando personas, o sea, que se puede utilizar. Yo os estoy hablando de la parte pública, de la parte privada tenéis exactamente lo mismo. O sea, la parte privada, es decir, podéis conectar hasta 10 personas y podéis compartir pantalla y podéis hacer todo ese tipo de cosas. Y eh, para las reuniones de trabajo funciona muy bien. Pero la parte pública, no es que la gran diferencia con Skype hoy en día es que si Hangouts es de Google, YouTube es de Google entonces se llevan bien, se llevan tan bien que están sumamente integrados, entonces tenéis un canal de televisión que se puede explotar en, en diferentes facetas. En este momento estamos viendo, y os quiero poner también otra serie de ejemplos que también utilizan simplemente bueno, pues eh, nosotros, digamos que Hangouts, eh, hay mucha gente que los utiliza para hacer las conexiones y tal, lo que pasa es que no hay tanta continuidad. ¿vale? Esto también requiere que si queréis emprender con Hangouts, si queréis utilizarlo en una forma como la que yo os he expuesto, esto es continuidad, semanalmente hay que estar ahí, si os montáis una cosa así. ¿vale? Pero se pueden hacer otro tipo de cosas, quiero decir, que esto no os queréis que es como en formato televisivo, puro y duro. Si tenéis una PyME, vale, también podéis utilizarla para vuestra PyME. Si hacéis una presentación de cualquier tipo de cosa, ¿por qué se queda o, o, o inauguráis un negocio? Organizáis un desfile de modas, por ejemplo, depende del sector. vale. ¿Por qué no retransmitís eso en directo para que la gente también pueda ver? O sea, tenéis, tenéis Hangouts, está conectado con YouTube, os permite hacerlo en directo. ¿Por qué no lo utilizáis? ¿Por qué no, ¿Por qué no una pyme presta asesoría en directo X tiempo? Porque esos ejemplos ya se están haciendo. Aquí os dejo, vale, la presentación está, está colgada en Slicer, en el canal de, de Slicer de, de Hangout On. Y, bueno, pues hay una serie de, se llaman hangouts de periodismo y hacen también charlas con expertos en periodismo. También os puedo, eh, mejorándola, no sé si es una comunidad, hace muchísimos cursos, en Latinoamérica funciona muy bien, tema de desarrollo y tal, y utilizan los directos también para hacer una serie de cosas. Utilizan los hangouts en directos para hacer este tipo de cosas. Luego, eh, también hay una serie de, de hangouts dedicados a YUNLA ¿vale? YUNLA y O. Y, y también son hangouts temáticos. Nosotros hacemos de WordPress. Nosotros, aparte de los juegos que yo he dicho que hacemos diferentes temas, cada segundo martes de cada mes tratamos temas de, de la comunidad de, de WordPress. O sea, enseñamos de todo tipo. Y luego os he puesto otros ejemplos, ¿vale? Y están todos los enlaces, porque creo que reconocéis los nombres que están ahí puestos. Es decir, la NASA, el New York Times, ¿no? Hekel Parker, L'Oreal... Y una serie de cosas. Ellos ya han utilizado Hangouts. Ellos son marcas que están innovando en Hangouts. La NASA ha conectado desde la estación espacial para hacer un Hangout en directo. Están prestando su servicio, su conocimiento en eh, National Geographic y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso que no se quede en grandes marcas. Las posibilidades se pueden hacer hasta muy pequeñitos. Es decir, una PyME lo puede hacer. Tenemos las herramientas. Aquí tenéis la prueba. Lo estamos haciendo. Así es que, bueno... Pues tienes en tu mano la posibilidad de conectarte con el mundo y yo os lanzo, pues eso, es decir, aprovecharlo. Así es que nada, muchísimas gracias y que si queréis localizarnos, si con el nombre Hangouton os suena como muy raro, os invito a que cualquiera de vosotros coja vuestro smartphone, tableta, ponga canal divulgativo y suerte que, digamos, nos hemos trabajado el SEO orgánico, nada pagado, cero, cero pagado, ¿vale? Trabajamos, tenemos una comunidad estamos muy orgullosos en todas las redes sociales, ponéis canal divulgativo y seguramente en las primeras búsquedas, si no de la segunda o tercera, aparecerá Hanautón. A partir de ahí están conectadas todas las redes y podréis ver lo que hacemos. Así es que espero, no digo convenceros porque esto no se trata de convencer, sino abriros los ojos a que aparte de Skype, que es mucho más conocido, le deis una oportunidad y lo investiguéis porque lo podéis utilizar en vuestro beneficio. Así es que nada, muchísimas gracias. Bueno, eh, gracias a los dos ponentes, sobre todo porque nos hemos ceñido al tiempo perfectamente. Y ahora tenemos 15 minutos para que podáis hacer todas las preguntas que, que queráis. Acordaros que cada pregunta la tendré que repetir para que nos oigan los compañeros que nos siguen por internet Las intervenciones... A los... En qué parte sección... De reproducción en tu canal, ¿tú? tú luego lo pones a etiquetar, o sea, tú, tú lanzas el, el, en vivo, en directo, ¿vale? O lo programas. Por ejemplo, para dar a conocer lo que vamos a hacer cada semana, utilizamos nuestras redes sociales. Creamos un evento en Google. Sabes que está conectado. Entonces, creamos el evento, ya nos da la URL en la que se va a emitir eso. Eso se queda, se emite y conforme se emite, en ese mismo momento lo está viendo la gente, pero ya el vídeo se está procesando. Quiero decir, cualquiera que se incorpore un poco más tarde del directo, aunque tú sigas en directo, ya, ya está viendo o el mismo directo o puede acceder al, al inicio del vídeo. Se procesa. Y una vez que esté en tu canal, lo puedes etiquetar, cambiar, eh, meter en listas de reproducción. Ahora eh, YouTube te permite incluso estar en varias listas a la vez de reproducción si tienes. Y lo puedes... Llevar a, a lo que quieras. Quiero decir, no, no es que te lo cree y te lo meta y te lo envase ya en un sitio, sino que tú tienes tu vídeo ahí y ya con ese vídeo, la grabación, como si lo quieres pasar a oculto. O sea, tú tienes la grabación, la haces y lo puedes pasar a oculto. Descargarlo y ya está. ¿Otra pregunta por allí? Eh, preguntan que qué mínimo de ancho de banda se necesita para poder retransmitir con calidad. Con calidad HD, puedes si tienes un buen ancho de banda, emites. Aquí, hoy en HD no podemos estar haciendo el streaming porque no disponemos de ese ancho de banda posible. Pero creo, y mi compañero puede confirmar, creo que estamos tirando como con 500, ¿no? Eh, ¿Lo puede decir? 500... 500 kilobytes, que se queda en casi cuatro, o sea, eso es lo, lo prometido, se supone que vamos a contar, y hemos hecho pruebas, se quedan como en 400. quiero decir, ese es el mínimo, no es en hd, no es la calidad, o sea, si accede ese, un poco más pixelada, porque no es la calidad hd, quiero decir, nosotros estamos tirando con una conexión normal en nuestras casas. Sí, con una conexión así. Cuanto más conexión, una o sea, una DSL normal. Ahora mismo no tenemos, no, ahora mismo no tenemos cable. O sea, estamos en función de tener, de tener cable y estamos en proceso, pero no, no todavía no nos ha llegado a la, a la zona el poder tener, digamos, en nuestras propias casas, en el DSL el poder tener el ancho de banda así. Entonces, con un mínimo, ya tienes. Claro, YouTube lo que tienes es que si tú emites en HD, luego eh, a la gente que lo esté viendo. Eh, en función de, también de su ancho de banda, ajusta la calidad, va bajando la calidad y todo eso. Si tú puedes emitir en HD, que es lo lógico porque te lo permite ya, o sea, los Hangouts te permiten ya en HD y subes con esa calidad en función de tu ancho de banda. Vale, pues con 1,3 ¿no? de subida, la, la parte más técnica se nota que la controla un poco más mi, mi compañero, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo estarán a la venta en España las Google Glass y a qué precio? Bueno, es una pregunta complicada <ríe> bueno, y sencilla. No se sabe. <ríe> eh, había rumores de final de año. Eh, ahora, ahora hay rumores de que si están dejándolo de lado el proyecto desde Google porque esta semana han cerrado las tiendas que tenían en Estados Unidos. Entonces no sabemos si puede ser un signo de que, de que se vayan a empezar a, a comercializar ya, por eso cierran estas tiendas que estaban destinadas a, a testers, ¿no? a, a este modelo beta, o, o porque han pensado que a lo mejor los relojes tienen más futuro, yo qué sé es eh, seguimos esperando lo que sí que está claro es que, que Google eh, ha abierto con las con las glass se ven se acaben vendiendo o no ha abierto un mercado que no estaba abierto y ahora hay un montón de competidores desde, desde China hasta las grandes empresas tecnológicas como Epson Sony que están trabajando en, en gafas de radio aumentada y eso ha sido gracias a Google entonces eh, bueno esta, las aplicaciones y todo lo que se vaya haciendo, pues, eh, acabe saliendo no las clases, se podrá seguir trabajando. Eh, yo tenía, tenía una duda, después paso con el compañero que quería preguntarle a, Pat, a Yolanda, que es eh, con referencia, porque claro, lo que nos has contado de vuestro canal, pues, está muy bien, pero claro, aquí esto es una jornada de emprendimiento. Y la pregunta es: eh, ¿cómo rentabilizáis este trabajo que estáis haciendo? Es decir, ¿cuál es el modelo de negocio? Eh, como he comentado al principio, esto surgió un poco por casualidad. No surgió como los típicos negocios en los que planteas: vamos a montar un negocio, vamos a, a, a poner un plan en marcha y todo ese tipo de cosas. Digamos que nosotros nos pusimos a caminar. Eh, otra forma de emprender, nos pusimos a caminar sin saber un poco dónde íbamos a llegar porque empezamos a hacer cosas, ¿vale? Eh, lógicamente YouTube tiene una cosa que es la monetización, ¿vale? Podéis monetizar, como habéis visto, cuando he puesto el vídeo ha saltado un anuncio, no os vais a hacer ricos con eso. Eh, nos venden los youtubers sí hay muchos con millones y millones de visitas pero no os vais a hacer o sea como mucho creo que a lo mejor puede dar para que yo con mi compañero igual me vaya a cenar a final de, de año a hacer una cena o una cosa así normalmente no viene la, mon la monetización no viene un poco por lo que es de YouTube va sumando va sumando eso sí que es verdad, pero muy poquito a poco. ¿De dónde viene la monetización? En eso, en eso estamos, o sea, hacemos tanto streaming, también como estamos ampliando por el terreno de la formación, queremos ampliar por ese terreno. Entonces, quiero decir, eh, nos ha permitido el crea la creación de este canal el generar tanto marca personal propia de nosotros como levantar de la nada una marca. Una marca que no la conocía nadie. Hangouton no existía como marca como tal, ahora se conoce, tiene su comunidad detrás, tiene sus seguidores a través de las redes. Entonces, eso poco a poco, si tienes monetizando el canal, va sumando, aunque sean céntimos, pero van sumando, van sumando, van sumando. No te vas a hacer rico con eso. Entonces, la, llega pues por el que hacemos también servicios de streaming para, para otras personas, que no lo para terceros que no lo puedan permitir, personas que a lo mejor quieran implantar este tipo de cosas, una asesoría también. Y todo el tema de, de la formación que tenemos en marcha, que es una parte, de, digamos, eh, un hijito que va a salir como de Hangout on, o que tenemos ahí, aparte de, de lo que son los directos, porque esto, lógicamente, nosotros, esas charlas con grandes expertos de referencia, invitados que hemos tenido, o sea, habéis visto en el vídeo, eh, son gratuitas, lógicamente, están abiertas, todo ese tipo de gente, pero nosotros, o sea, entre invitados y a la gente le puede sonar, pues no sé, supongo que Enrique Danso suena, eh, Juan Diego Polo, eh, pues Cecilia Abadie, lo hemos visto, que decir, son una serie de invitados que hemos tenido. ¿Vale? Entonces, esas charlas son gratuitas y se ofrecen, o sea, lo nuestro Nuestro lema es conocimiento práctico al alcance de todo el mundo. Ahora mismo, digamos, esto se ofrece gratis, pero sí que hemos creado una, una marca de la nada que nos está permitiendo darnos a conocer para ofrecer otra serie de servicios con nuestro conocimiento adquirido. Pero de Internet, o sea, de YouTube, ojalá, ¿eh? Igual dentro de unos años yo os digo, mira, sí ya... Ya monetiza el canal como eso que nos venden de los youtubers, pero eso son de games, videojuegos y todo ese tipo de cosas que sí ganan mucho dinero con YouTube. La pregunta, la pregunta es si se pueden sincronizar con las Google Glass la agenda del teléfono o el portátil, descarga de archivos, etcétera. A ver, la, las Glass están, están pensadas para ser una, como una segunda pantalla de tu teléfono, entonces están, están vinculadas y tienes la lista, la misma lista de, de contactos que tienes en el teléfono, la tienes en, en las Glass. De hecho, puedes llamar directamente con las con las Glass. Ok, Google, eh, a, le dices el nombre y llama. Y está llamando a través del teléfono, por Bluetooth, como si fueran manos libres. Eh, no. ¿Puedes editar archivos con las Google Glass? Eh, ahora mismo no. De hecho, no, no está pensado para eso, visualizarlo. Si le un correo, también te aparece la notificación y con el touchpad puedes abrirlo. Y Si tiene un adjunto que, que se pueda leer, sí que te puede presentar la imagen. Pero no está pensado para trabajar en ellas porque sería muy incómodo. O sea, esto está pensado para, estás haciendo cualquier otra cosa y no te molesta. De repente recibes una notificación sin tener que dejar de hacer lo que estás haciendo. Miras, la lees y sigues. Entonces, si ya necesitas trabajar sobre esa notificación, pues ya te vas al ordenador o al, o al teléfono, lo que sea. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan cinco minutos. Es, es como Android. Eh, perdón. Ah, sí. eh, la pregunta es si el framework de desarrollo de las Google Glass eh, comparte tecnología con, con Google. Bueno, yo no soy programador, soy diseñador, estoy en contacto con los programadores del equipo, pero utilizan lo mismo, es prácticamente como, como Android, eh, basado en Java. Y, y en vez de SDK, se llama GDK por lo de Glass. Y, y comparte casi todo. O sea, un programador, nosotros hemos organizado hackatones con programadores que no tenían ninguna experiencia, obviamente, de, de trabajar para Glass y sabían Android y en, en un día han sacado aplicaciones terminadas sencillas. O sea que no, no, hay, no hay mucha cosa diferente. Es una interfaz diferente, un launcher diferente, pero debajo está Android. De hecho, de hecho hay gente que que las ha ruteado y ha metido Android y ves como si tuvieras una tablet en la en el ojo. ¿Cómo es la comunicación entre la empresa, digamos, probadora y Google? ¿Hay reciprocidad o solo va en una dirección la información? Solo va en una dirección. Sí. Sí, bueno, hay, hay como dos tipos de aplicaciones. Hay unas que, las más sencillas de hacer, que utilizan un Mirror API, que llaman ellos, que todo lo que tú haces pasa por sus servidores, como que te lo, te lo comprueban y luego ya te lo envían a, a las LAS. Entonces, ellos están recibiendo un montón de feedback, que para eso lo han hecho, de todas las aplicaciones que la gente está haciendo. Y luego hay otro tipo de aplicaciones que son ya con el GDK, que sí que las haces tú en local, las metes en en las gafas y ahí no se enteran en principio de lo que estás haciendo. Sí, es Android. Es Android. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si, si no hay más preguntas, ya son las dos. Tenemos hambre, supongo. Eh, nada, solo agradeceros vuestra asistencia, eh, vuestra participación, por supuesto a los dos ponentes por su, la calidad de sus contenidos y por haberse ceñido muy bien al tiempo que teníamos y por supuesto también a Hangouton que como veis pues ha desplegado aquí todo el dispositivo tecnológico de la empresa para que no solo los que estáis en sala sino también los que nos siguen por internet